Bueno, se cumplieron el 18 de octubre eh, dos años de lo que fue un suceso para los unchalenses tan importante eh, a nivel, digamos, lo policial, a nivel social. Es algo que nos ha cambiado la realidad y hasta, de alguna forma, el paradigma en la forma de confiar en la policía. Se cumplieron dos años donde están presos hoy actualmente dos policías de nuestra ciudad, eh, y el resto en una libertad condicional, se viene un juicio y se ha hablado mucho de estos 25 años que se ha pedido para ellos por torturas, y me dirás, Gabriela, vos, ¿cómo, cómo describir todo este proceso? Estamos con la fiscal, con Gabriela Lema, eh, porque el lunes estuvimos con el abogado de dos de los eh, policías que están procesados, Gabriela, entonces queríamos tu palabra y queríamos conocer cómo sigue el procedimiento, ¿Cómo se llega a pedir 25 años de prisión para estos siete policías y 6 años para Luciano Gabinetti, que en ese momento era el jefe de la comisaría de Sonchales? Eh, los otros todos acusados de tortura. Bien, sí. Eh, bueno, en relación a, a. No sé si querés que te relate un poco cómo, cómo empieza. Contame, eh, o, ya, eh, eh, yo no sé te decía si. recién: contame y hacemos una reseña de cómo te llega el caso. Bien. Co a, eh, ¿Y cómo es tu desembarco en Sunchales? Y también, ¿sabes qué? Te voy a pedir sí. que me digas, cuando saliste de acá, ¿esperabas encontrar lo que encontraste en ese momento en la comisaría de la ciudad de Sunchales? Mira, sí y no. <risa> a ver, eh, primero, eh, el caso acá lo, lo denuncia la eh, defensora regional, Estrella Moreno. Eh, cuando tienen intervención con una de, eh, de las víctimas que estaban también este, detenidos eh, porque habían sido detenidos de manera legal eh, en un procedimiento eh, y cuando tienen contacto y se enteran de que eh, José Darío Cornejo estaba internado y en las condiciones de que estaban en riesgo su vida, eh, presentan, eh, junto con el eh, defensor eh, Carlos Flores, eh, la condición de estas dos víctimas, tanto de Juan Daniel Flamenco como de eh, José Darío Cornejo, que, como digo eran eh, imputados de otras causas y uh -huh. eh, habían sido detenidos en eh, la comisaría de Sunchales. Eh, entonces eh, comunican este hecho y eh, solicitan que se investigue por si había este, algún delito porque, a ver... Eh, la realidad es que no es algo usual que una persona, en el marco de estar detenida legalmente dentro de una comisaría, reciba una lesión en donde eh, tenga en eh, riesgo su vida, claro. ¿sí? porque tiene que estar al resguardo de los funcionarios policiales que no solo tienen la obligación de detenerlo por una orden fiscal, sino que también eh, tienen que resguardar la salud y integridad física de esas personas. ¿sí? Eh, cuando me lo, Yo estaba eh, como fiscal generalista, era fiscal en turno, eh, me lo comunican eh, aproximadamente a las 11 de la mañana eh, el fiscal regional eh, y decido eh, darle intervención a División judiciales para que me lleven hasta allá y eh, bueno, ir al lugar del hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Lo que te vuelvo a comentar, no es usual y a mi entender ya para ese momento eh, ya había una conducta, eh, había la sospecha de un delito porque eh, estábamos hablando que una persona había atravesado en una comisaría una ventana y se le había cortado la yugula y re, eh, tenía en riesgo su vida. Eh, cuando llego... Eh, bueno estaba el personal policial eh, de la comisaría eh, y bueno y empezamos a hacer todas las actividades, tanto de requisa, de levantamiento de rastros eh, y eh, a medida que eso pasaba, eh, dentro de lo que es la fiscalía yo había dado la orden de que se le tomen entrevistas a eh, los que habían estado eh, como testigos. Eh, y bueno, ahí surge también que Juan Daniel Flamenco había sido víctima de tortura y que Anaí Planesí había sido testigo del de hecho eh, Anaí Planesí estaba detenida como incomunicada uh -huh. entonces eh, vienen eh, en la alcaldía, los traen en diferentes momentos y son entrevistados acá en la fiscalía, eh, todas las personas son entrevistadas de manera separada que es como corresponde, claro. eh, no pueden estar uno al lado de otro eh, viendo qué versión dan, sino que está bueno, y te corto así. acá porque es lo que charlábamos recién, está bueno plantear esto de que fueron todos entrevistados por separado, sí. porque la versión en principio era que bueno que habían podido coordinar la, lo que iban a, a contar, la versión que iban a dar. Uh -huh. Esto eh, echa por la borda esta situación. Ellos vinieron, no podían comunicarse entre ellos, uh -huh. por ende esta es una posibilidad que no pudo existir. Correcto. Eh, bueno, José Abrio Conejo estaba directamente internado en Terapia uh -huh. Intensiva. Eh, Juan Daniel Flamenco... Eh, estaba en la alcaldía en la parte de los, de los varones y Anaí Planesí estaba en, en la alcaldía en la parte de las mujeres pero además estaba incomunicada porque había sido detenida en un procedimiento ordenado también por mí uh -huh. eh, el procedimiento de eh, José Darío y Juan Daniel eh, había sido ordenado por el fiscal Loyola y el de Anaí Planesí había sido ordenado por mí la detención eh, y eh, en virtud de que yo estaba haciendo una investigación a ver si estaba relacionado con algún otro hecho había decidido que esté incomunicada así que no podía tener contacto con, eh, con nadie salvo okay. con su defensor ¿Mm? eh, entonces acá son entrevistados de vuelta reitero de manera separada porque además esto igual se hace aunque no estén ni comunicado las personas no se entrevistan todas juntas uh -huh. sino que por separado pero bueno con mayor razón y me fueron dando la versión de los hechos por teléfono a medida que me van dando la versión de los hechos por teléfono yo estoy interviniendo en todo lo que era el procedimiento eh, observando y dirigiendo la investigación en cuanto a el levantamiento de rastros y eh, bueno llegó científica eh, que hizo todo el levantamiento de rastros eh, y bien bueno, eh, sacamos la foto de las actas de, de lo que es este, el libro de, de guardia, uh -huh. toda esa parte me van diciendo eh, la versión de los hechos y yo me voy enterando a través de las entrevistas qué es lo que había sucedido. Y ahí es cuando dispongo eh, el arresto de determinadas personas y la detención de otras que ya tenía, ya individualizadas como partícipes de lo que era la tortura. Eh, luego, a medida que ampliamos las entrevistas, porque yo volví para, y ampliamos eh, las entrevistas y se pudo determinar... este mejor como habían sido los hechos, el que se decide yo decido, la detención y luego llevarlos a eh, audiencia imputativa y eh, prisión preventiva. Que ahí fuimos también con Lorena Corá, que es la otra fiscal que estaba en ese momento. En ese momento. Gabriela, eh, déjame que le contemos a la gente para que pasemos a esto que, que, que es lo que más les interesa, porque son muchas las versiones que han circulado, muchas las versiones. En principio contarle que la, todo el personal que estaba abocado ese, esa madrugada trabajando... Eh, todo el personal de la comisaría está involucrado, incluso el jefe de la comisaría, eh, Gabinetti, que no estaba en la ciudad, están todos involucrados en esto. De una u otra manera están mencionados en, el, en, en los expedientes. Contarle, contarle a la gente esto que es, eh, es muy importante porque siempre nos preguntamos cuáles son las pruebas que hay para que sigan presos cuánto tiempo más cómo se va a llegar a, al juicio y eh, en principio sabes que cuando charlábamos recién vos me decías bueno que Planicía había visto todo nosotros en la calle tenemos otra versión que ella estaba en el calabozo que es imposible que haya visto lo sucedido pero bueno, vos me referías recién que no que, esto, que ella pudo ver lo que sucedía Bien Vamos a, eh, a, a, a explicar un poco desde lo que vos me estás diciendo uh -huh. que todo el personal de la comisaría estaba involucrado. En relación a eso, eh, y es importante destacarlo porque hace más aberrante el hecho, ya de por sí el delito de tortura es un delito aberrante sí. que es lesivo de los derechos humanos y que eh, en realidad en democracia, eh, es, es lo que yo te comentaba, no, o sea, digamos, no sabemos de otro hecho así, eh, ni de acá ni en otras jurisdicciones, sí. en donde haya estado involucrado toda una comisaría eh, y hayan desplegado eh, estas distintas actividades de tortura, eh, distintas formas de tortura eh, que eh, se desplegó en esa comisaría contra estos eh, dos eh, muchachos. Eh, en relación a eso, eh, lo aberrante es que se hizo dentro de una comisaría al amparo de la investidura policial eh, y con la seguridad de que, eh, que no iban a ser descubiertos. Yo creo que realmente... Eh, ellos venían manteniendo eh, una conducta porque eh, lo habían llevado en otras oportunidades a Juan Daniel Flamenco eh, por 10 vías y todo ya eh, como de un hostigamiento en relación a, a estas víctimas. Sí. Recordemos que las víctimas de violencia institucional son personas que ya están institucionalizadas, que tienen sí. eh, conflictos con la ley penal, digámoslo así, sí. o sea, que, porque es la realidad, porque la víctima de violencia institucional no va a ser una persona que por ahí no tenga, eh, digamos, la policía no tenga eh, llegada a esa persona. Persona. Eh, ¿Y a, cómo llegan a ellos? Porque son vulnerables, vulnerables sociales, eh, más allá de que, eh, que, bueno, como me lo han planteado, bueno, no, pero delinquían, sí, claro, pero esa es la víctima de violencia institucional. Y son las personas que también el personal policial no solo tiene que investigar y perseguir y detener, sino que también eh, tienen que resguardar la integridad física, como te decía, tienen que estar a su resguardo y es una función, es una obligación que tienen. Eh, en el marco de esto, eh, en realidad... Eh, lo grave es que participaron todo, eh, todo el personal policial, que además fue planificado, porque fue con anterioridad, porque eh, cuando se planifican eh, estos procedimientos, que los procedimientos sí son legales, en virtud de una causa que era legal y la detención sí es legal, ellos ya sabían que iban a detener a la persona que había eh, probablemente sustraído la moto de uno de los que era el personal policial, que después también intervino sí. en el marco de la tortura, que era González. Eh, es decir, que ya estaba, eh, es una tarea que la, la desarrollaron al amparo de su investidura y planificada, fue coordinada, fue como un grupo de tareas. Eh, eso todo lo hace muchísimo más gravoso y, y, y, y también es algo que se tuvo en cuenta cuando eh, solicité la pena. Eh, y en relación, así como también eh, el despliegue de distintas conductas de tortura que son de manual, que hubo desde la agresión sexual, eh, no porque haya habido violación sino porque lo amenazaban, con, con eh, violarlo a una de las víctimas sino también porque eh, bueno, habían tenido conductas en relación a eso exhibiéndole un palo, los golpearon los insultaron, estaban maniatados estaban en estado de indefensión eh, a Juan Daniel Flamenco además le, eh, le hicieron el submarino seco sí. en dos oportunidades eh, con una bolsa es decir, todo ese tipo de conductas que además, eh, como Juan Daniel Flamenco eh, es hermano de José Dario Cornejo, constituye tortura oblicua porque su hermano estaba viendo todo eso, presenciando todo eso eh, en el marco de, eh, obviamente, eh, eh, también implica una tortura psicológica, no andrea hacer eh, y, y además de eso era solicitándole todo el tiempo eh, dónde estaba la motocicleta, o sea, esa era la, la, la finalidad, uh -huh. es decir, era todo fue todo planificado y fue todo un despliegue, todas las conductas que realizaron todo ese personal policial al amparo de estar dentro de las puertas de la comisaría, tanto era la, la, la conciencia de impunidad que han tenido que eh, que no les importó que estuviera ahí detenida, plan y sí que se la detiene eh, fueron todos procedimientos seguidos. Sí. todos seguidos. Ingresan todos seguidos a la comisaría. A la comisaría. Primero, eh, bueno, Plan y, sí, y, y, y luego Juan Daniel y. y, y este, José Darío. Por eso yo te consultaba el respecto sí. de, lo, de lo de Planicí porque eh, bueno, eh, las versiones indicaban que ella estaba en el único calabozo porque en ese momento también se había decidido por una cuestión política tumbar los calabozos de la, de la comisaría para hacer, para hacer el traslado de lo, que, de lo que debería ser la comisaría hoy ya, dos años que todavía no está uh -huh. y se hablaba de que ella estaba en un calabozo y que eh, no era factible de que viera lo que estaba sucediendo. Supongamos que sí, escuchando, pero que no era, eh, no era eh, veraz, justamente, la versión de que ella viera lo que estaba sucediendo. Claro. Bueno, eso yo lo descarto en un primer momento con las entrevistas, directamente. Con las entrevistas que se estaban llevando a cabo esa misma mañana, Acá eh, y durante la tarde, acá en el MPA estando todos separados, como te había explicado. Uh -huh. Y por eso yo ordeno ya detenciones y arrestos en ese momento. Y lo descarto porque eran verosímiles las, las entrevistas, los datos que estaban brindando y porque en, en, más allá de que después se profundizaron y se pudo detallar mejor, ya desde el principio la versión de los hechos ya eran eh, similares, Compatible. compatibles, ya, ya eran, era la misma versión de los hechos y es eh, imposible que, eh, este, bueno, que Planicí desde un calabozo haya escuchado como le ponían el submarino seco a una persona, eso se ve. Uh -huh. sí, pues, de hecho por eso... Por eso la claro. consulta. De hecho, la comisaría, eh, la, la, la comisaría, en la parte donde suceden todos estos hechos, que es la parte de la cocina comedor, eh, en donde lo llevan a, a Juan Daniel después hacia atrás, en realidad es solamente, eh, está como un divisor. Sí. No es, eh, dicen otra pieza, en realidad no es otra pieza. Hay un divisor y hay un, un, un amplio, digamos, no, no, pasillo, porque directamente es el divisor, y está la otra pieza, es como continuo, en realidad sería el mismo ambiente, sí, sí, sí. Eh, y la parte de la cocina, que es como un una especie de barra que tiene hacia el costadito, está como todo bastante integrado vendría a ser esa zona eh, y directamente donde él lo llevan es nada más que el divisor como machimbre tenía una cosa así de, de madera que es donde a él le colocan este, eh, el, el submarino seco. Eh, Así que eso ya yo lo descarté desde un primer momento que no era eh, que no eran verosímiles las, las entrevistas por esto porque eran todas este, era coherente lo que estaban eh, mencionando y y además era compatible con las lesiones que fueron acreditadas. Eh, a ver, estaba eh, la versión eh, eh, primigenia es que había habido un tipo de accidente en donde una persona atravesó una ventana ellos lo manifestaron así en, en ese momento la, bueno, lo que informan claro, no, no, no, no, es imposible pensar que una persona que está esposada hacia atrás que además está golpeada porque lo golpearon, eh, él, la, eh, va a, a querer ir a atravesar una ventana en una comisaría. Ya de por sí es una versión muy poco creíble que no se puede sostentar. Vuelvo a, no a la consulta, que a la pregunta que te hacía al principio. Sí, bueno. Llegás a Sunchales, sí. ingresas a la comisaría y ¿cuál es la escena que te encontrás? Bueno, no, yo la escena en ese momento, como te digo, estaban todos los... Eh, el personal policial, Habían este, estaba baldeada la parte de, eh, de donde habían atravesado la ventana porque eh, a Cornejo cuando atraviesa la ventana... Eh, cuando eh, Cortés le infringe el golpe eh, en, en, en esta parte aproximadamente a, eh, a Cornejo y lo hace atravesar la ventana. Golpe que está acreditado. Sí, que tiene eh, eh, con fotos y todo y uh -huh. está constatado por los médicos que tenía este, eh, un golpe en, un poco más acá debajo de, de la parte de, eh, de la oreja, no llega a ser bien la nuca. Está bien. Eh, eso está acreditado y con ese golpe lo hace atravesar la ventana. Cuando atraviesa la ventana, con los vidrios de la ventana se produce ese corte que además eso no lo podía desconocer Cortés, que es el personal policial que tuvo esa conducta, no podía desconocer que el resultado iba a ser que atraviese la ventana porque estaba a escasos metros de la ventana. No, no metros, era centímetros. Entonces, si uno golpea a otra persona con la fuerza tal eh, de un puñetazo, como para que eh, estando casi pegado a la ventana es este, lógico Inevitable. que la va a atravesar la ventana. Y esto lo tiene en cuenta el doctor Oliva eh, en el fallo eh, de cámara, que fue la primera apelación a la prisión preventiva uh -huh. cuando lo resuelve y decide que solo iban a quedar en prisión preventiva, eh, Maldonado Y eh, Cortés, eh, él tiene en cuenta esta conducta más gravosa y tiene en cuenta que eh, era imposible que eh, Cortés no eh, supiera el resultado de su conducta eh, porque, por lógica, eh, como te digo, si una persona le pega a otra eh, un puñetazo tan fuerte, estando maniatada, que no puede sostenerse o defenderse o evitar atravesar la ventana, la va a atravesar y el resultado fue justamente eh, que le cortaron la yugular interna, bueno, entonces, eh, eh, bueno, había eh, mucha sangre, lo que pasa es que cuando yo llego ya habían limpiado, había sangre en los vidrios y en, en, en la parte de, del otro lado. De la Por parte. otra parte, se considera que Maldonado queda preso porque era subjefe en ese momento y estaba, eh, estaba trabajando, Ajá. vio y encubrió directamente todo. En realidad, no solo eso, la conducta de Maldonado fue una conducta activa. Eh, porque podría haber sido una omisión de denuncia, uh -huh. podría haber encubierto, no, pero él tuvo una conducta activa en el marco de la tortura. Él, eh, yo le imputo que eh, eh, cuando entre, él entraba y salía, en relación a los secuestros que habían hecho por los procedimientos claro. también, entraba y salía y en uno de los momentos eh, los ve eh, a las víctimas y eh, los insulta. Eso obviamente eh, dentro de, de, de, siendo el superior en servicio, eh, teniendo todas estas conductas todos sus subalternos, en vez de impedirlo encima fogonea por así decirlo no, no, no es una palabra jurídica pero eh, sí, hecho fue una conducta activa. y también lo tuvo en cuenta eh, el, el doctor Oliva en ese momento y, y por los distintos jueces eh, también fue tenido en cuenta porque fueron conductas coautorales de tortura fue una conducta activa de tortura. Eso aumenta el padecimiento psicológico de las víctimas. Sin duda, eh, Gabriela, el resto de los de los policías queda en prisión hasta esperar en, en libertad hasta esperar el juicio. ¿Qué fue lo que se consideró para dejarlos en, en libertad entonces? Bien. En, en principio la fiscalía en su momento eh, yo había pedido la prisión preventiva de todos, en primera instancia la doctora Cristina Fortunato les da la prisión preventiva a todos claro. incluido a Gaminetti que tenía eh, que es otro delito que se le imputa sí. porque es un encubrimiento agravado pero eh, dentro de lo que es este, eh, este delito tan este, aberrante eh, se consideró que estaban los riesgos procesales suficientes como para dejarlo detenido también y en ese momento ¿no? y que además no iba probablemente no iba a tener una eh, condena si dado el caso de condena que fuera de cumplimiento no efectivo entonces en ese momento se consideró que estaban dados todos los requisitos del 220 y la doctora eh, que es el, el perdón el artículo que eh, se, uno tiene que cumplir los requisitos de ese artículo del no. proceso penal para poder dejarlo en presión preventiva la doctora Fortunato dispuso la presión preventiva eh, luego eso es apelado por parte de las defensas y el doctor Oliva eh, decide que solo quedarían en prisión preventiva Maldonado y Cortés. Cortés por la conducta esta que yo te dije que fue la más violenta, la más gravosa en cuanto además eh, eh, bueno la lesión a la integridad física de eh, conejo fue la, la más grave. Exacto. Eh, y eh, a Maldonado no solo por las conductas culturales sino también por la conducta posterior porque esto fue analizado en la parte del riesgo procesal. Maldonado le da la versión eh, una versión a la anterior fiscal una versión falaz de los hechos, intentan implantar esa versión falaz eh, en donde, eh, como te dije yo, había sido como un accidente, como que sola la persona había querido atravesar una ventana eh, y, eh, y además se comunica con otros actores eh, en ese momento por teléfono, con gabinete y todo, eh, antes de que llegaran. Es eh, decir, que hacen y el primer el primero también que da la, la, la orden de baldear fue él antes que y entonces eso lo tiene en cuenta el doctor Oliva eh, y todas esas conductas que fueron también de entorpecimiento vendría a ser claro. la investigación a ellos dos los dejan eh, en prisión preventiva en relación al resto del personal el doctor Oliva hace una interpretación de lo que es eh, el tipo penal de tortura y considera eh, que para él no se daba en el caso como la fiscalía sí lo considere que fue por eso lo que se lo lleva a acusación con esa, con esa calificación legal uh -huh. la de tortura, la de tortura. Eh, porque él eh, ha sido una referencia a padecimientos prolongados. Esto no se da en, en un eh, gran lapso de tiempo entre las 5 y 10 y las 6 de la mañana, eh, pero no son semanas o días. Uh -huh. eh, pero bueno, esa es una interpretación jurídica que se hace. Además, consideró en su momento eh, que al, al no tener el palo con el que habían utilizado eh, o la bolsa, eh, que bueno, que eh, para él eh, no llegaba a configurarse el delito de tortura. Pero como le digo, eso primero que la, las medidas eh, cautelares, eh, las audiencias las medidas cautelares, son audiencias este, que tratan solo lo que es la presión preventiva y eh, las evidencias que se tienen en ese momento en el grado de probabilidad para, eh, para eh, determinar justamente la prisión preventiva específicamente, no va Perfecto. a decidir el destino del juicio vendría a ser. Bien, hay un eh, el 25 es una fecha que va a ser muy importante porque ya ahí vamos a poder estar mucho más cerca del juicio para saber exactamente qué es lo que sucedió para poder tener y cerrar los unchalenses eh, este caso, como así también la justicia obviamente. Sí, el 25 es la preliminar. Eh, yo presenté la acusación, te reitero, en base al delito de tortura porque eh, considero que están dadas todas las eh, evidencias eh, y todas las pruebas necesarias como que conforman ese delito eh, y bueno, el paso siguiente al presentar la acusación es justamente esta audiencia que es la preliminar en donde se discuten los temas de, de, de la acusación, por ejemplo los planteamientos que puede haber hecho la defensa en relación a eh, la validez o no de la, de la acusación y se ofrecen eh, las pruebas. Eh, una vez terminada esa audiencia, ya queda, eh, bueno, ya lo, lo que queda es la fijación de fecha, eh, sale la resolución del de juez, ¿no? Y eh, queda después que la OGJ determine la fecha para juicio. Vendría a ser. Obviamente esperas que se cumpla con cada uno de los de lo que se ha pedido eh, de, de estos 25 años y esos 6 años de, de presión para Gabinetti, crees que se va a llegar a estos 25 años? Eh, en realidad, eh, determinar la pena la determinan los jueces que intervengan. Eh, en este caso tiene que ser un, un tribunal pluripersonal por, por la cantidad de pena que se pide, eh, si no puede ser un solo juez, mm. eh, y ellos son los que van a determinar. A mi entender, yo solicité la pena máxima por eh, lo aberrante del delito y lo que te comentaba, eh, que había pluralidad de autores, eh, pluralidad de conductas de tortura, que había sido todo en el marco eh, de una sensación de impunidad, y bajo la investidura eh, policial eh, y eh, también lo, lo grave de las conductas que llegó a, a, a, a ver eh, de que la vida de cornejo estuvo en riesgo es muy gravoso más allá de, de toda la multiplicidad de conductas de tortura él realmente su vida eh, en un momento eh, eh, lo, todos los médicos las entrevistas de los médicos especificaban justamente de que corría mucho riesgo su vida o sea no sabíamos si iba a, a sobrevivir por eh, la violencia de estas conductas entonces en en el marco de todo esto y de las conductas también posteriores que tuvieron los distintos este, imputados, acusados hoy, eh, es que se pidió el máximo. Pero bueno, la determinación de la pena obviamente va a depender de, del tribunal. Gracias por el tiempo.